amigos, ya estamos de vuelta aquí en Matinal y miren ustedes esta mesa que nos ha traído nuestra especialista el día de hoy, la licenciada Katherine Cántaro, ella es nutricionista porque de verdad que la cifra preocupa la mitad de los peruanos estamos gordos, estamos obesos ¿ah? ya hay allí problemas en la alimentación pero con la especialista en nutrición, vamos a decirle ¿qué tiene usted que cambiar? ¿cuál es el detalle ahí, lo que está comiendo durante todo el día que no está funcionando bien? ¿qué debemos agregar? ¿qué debemos reducir? ¿Cuándo podemos ingerir un poquito de chatarra? Porque tampoco no hay que matarse de hambre. Así que eso viene en instantes nada más, porque ahora quiero abrir mi consultorio médico. ¿Usted me avisa? Estamos listos para compartir con ustedes lo anunciado. ¿Qué pasa con los peruanos? Sí, de verdad que comemos mal, ¿no? Nos encanta mezclar el arroz con la papa, ¿no? Bueno. Pero algunas correcciones podemos hacer para mejorar un poquito nuestra alimentación y de eso vamos a hablar a continuación porque de verdad de que es un tema que ya lo hemos revisado en cifras y en 10 regiones del país pues se ha detectado este aumento preocupante del peso. La licenciada Katherine Cántaro, nutricionista, está con nosotros el día de hoy para eh, tratar de... Mmm, mejorar nuestra alimentación, hacer una dieta eh, balanceada sin caer en el intento, ¿no? ¿Cómo estás, Caterina? Muy buenos Muchísimas días. Gracias a los elementos también que estén muy atentos porque vamos a hablar de algunas estrategias prácticas Así para poder es. combatir este exceso de peso. Sobrepeso y obesidad son dos cosas distintas. ¿Nos ayudas a poder entenderlas? Exacto. Cuando hablamos del exceso de peso hablamos de la relación peso para la talla. Sin embargo, hay que diferenciar que sobrepeso los valores son mayores a obesidad y también los problemas uh -huh. y en algunos casos el sobrepeso puede deberse también a un exceso de peso muscular uh -huh. así que es importante evaluar cuando tenemos exceso de tejido adiposo exceso de grasa o exceso de tejido muscular en el caso pues, de deportistas o personas que hacen actividad regular, Ajá. sin embargo en uh -huh. el caso de la obesidad que es la parte preocupante, sabemos uh -huh. que prácticamente todos van a tener algún problema que está en desarrollo ¿Qué es esto? Esto me parece interesantísimo a ver cámara 1, 2 o 3 no sé cuál, pero haga el detalle para que Catherine nos pueda explicar dónde está el problema cuando tenemos exceso de peso. ¿Qué pasa con esta grasa? Como ya no tenemos dónde colocarla porque se van acabando los depósitos, pues en algún lugar tiene que ir este exceso de energía. Así que uno de esos lugares predilectos uh -huh. son nuestras arterias. Ajá, o sea, primero es el gordito uh -huh. y de allí se ya meten van. las arterias. Exacto. Así está al y inicio. Va comenzando hasta que esto se puede totalmente obstruir uh -huh. y esto puede generar una aterosclerosis, lo que próximamente puede ser un infarto. De acá. Sí, es que es a nivel cardíaco o a nivel este cerebral. Entonces, el problema está que los excesos de energía, al no usar la energía que nos estamos comiendo, nos estamos pues matando. Lentamente. Claro, okay, miren, Y por eso pues. le llamamos la pandemia silenciosa. Ajá, la pandemia silenciosa, así es. El, el tema de la obesidad. Entonces, ¿dónde radican los problemas? ¿Dónde tú has encontrado? De acuerdo a los pacientes y a la realidad de nuestro país que comemos mal. Es que en realidad más que el problema no está en comer, sino en no usar lo que estamos comiendo. ...que quiere decir falta de movimiento físico... Ajá. ...la falta de movimiento físico tiene que ver con hábitos... ...pero también con políticas en salud pública... Yeah. o sea, ...espacios para poder hacer actividad física... ...o sea, es comer y no olvidarme que tengo que hacer algo de actividad Exacto, física... ...exacto, o movimiento mm -hmm. o caminar... ...pero también para eso tenemos que tener tiempo... ...así que es, una, yeah. es, es un trabajo multifactorial... Uh -huh. ...pero en general también mejorar nuestras elecciones alimentarias... ...porque ¿Por a ejemplo? veces el cansancio... El, ...el dejar las cosas a última hora... ...termina sí. que nos llevamos... Claro. No, la ...no organizo mi día... Y y termino, y termino. Tengo hambre, lo primero que tengo a la mano. Tenemos pues los la, la, alimentos que son muy ex, de exceso energético, las hamburguesas, ya, las, las comidas, comida. las frituras, ahí el chicharroncito, sí. etcétera. Ya, pero ¿qué significa, Catherine ¿Que nunca puedo comer esto no. o me puedo dar un gustito? Que pues. tiene que haber un equilibrio porque ya. se supone que este tipo de alimentos lo deberíamos consumir una vez al me, a la semana ya. y esto es. O sea, como ya. que más. Uno cada 15 días. Uno cada 15 un una vez a la semana. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y el hermano también tiene, transmite emociones con la comida. Ok, ahora, si me como esto, entonces también tengo que entender que debo de regresar a mi casa caminando, que debo hacer bicicleta, algo, ¿no? Y que Correr tengo que mejorar las demás selecciones alimentarias. Porque mm. Hay que dejar de la... El peso es un indicador, pero no estamos hablando que es lo definitivo. Y yeah. la búsqueda de bajar de peso rápidamente muchas veces lo que hace es empeorar la situación, mm. porque como no estamos mejorando la selección de alimentos y solo estamos dejando de comer, pues ningún cuerpo se va a acostumbrar a... No comer. Entonces, cuando le quitas la comida, solo estamos generando mucha más ansiedad porque tu cuerpo está eso. diciendo, no me están dando de comer, ahora te voy a mandar más hormonas del hambre. Y ese es <risa> ahora un verás. gran problema. Ahora tenemos verás. que mejorar las selecciones alimentarias. Qué? ¿Con qué? qué? Plato saludable. Ya. ¿Qué tenemos que ah, tener en nuestro clásico. plato saludable? Verduras. Verduras y frutas. Ahí, Entonces, ahí, no de perfectado. este lado, ah, eso. Ahí está. Verduras y frutas. La mitad de mi plato, almuerzo o cena, Debe de tener verduras. Ahora, no me digiere la verdura o se fermenta. No, son mitos. Siempre podemos consumir verduras, en especial en el almuerzo y cena porque son los momentos en donde tenemos que también consumirlos. Muchas uh -huh. veces el plato del peruano, el problema, no, el problema no es arroz y papa, el problema es un cerro de arroz más toda ya, la papa. Entonces, Entonces según es... aquí tu, tu plato, ¿no? Yo puedo comer arroz, pero Por podría supuesto. comer solamente la porción en naranja. Claro, ¿correcto? un cuarto del plato, ah, no, medio ya, plato. Ya, no medio plato. Exacto. No medio plato, Por ejemplo, un a ver, un, un plato, un lomo saltado. Tenemos, ya. Cómo pues, lo reparto aquí? Acá vamos a tener el arroz, Ajá. parte de las papas. Ya, claro, es, aquí es arroz y papas. Arroz y papa, ya. Exacto. Arroz y papas en el naranja. Luego acá vamos a tener pues las carnes, el hovito, el que también deberíamos controlar la cantidad de aceite que estamos usando en la ya. preparación. Me pides mucho y luego, porque... pero, no, pero hay que tratar. Y bien, la bien. otra parte de mi plato las verduras. Ya. Y acá mi ensaladita, la ensaladita, que... lechuguita con tomate, un pepinillo. O todo, ¿no? verduras cocidas Y aquí también. mi fruta, mi durazno. Y con eso tengo mi plato y un vaso de líquido porque también tenemos que consumir agua. ¿Qué pasa? Cuando no tomo mucha agua en el día, la señal de sed es tan minúscula que mi cuerpo cree que tiene hambre. Así ah, que el que anda con sed come más. Ya. Así que hay que ir consumiendo ah, líquidos a lo largo del día. Ese. Perfecto. Por ejemplo, un ají de gallina, no Entonces, que también es un plato muy común. Y ya El tema con el ají de gallina es que... El ají de gallina tiene una cantidad de pan, ah, entonces se supone que solo deberíamos consumir un cuarto del plato yeah, yeah. pero y también ir agregándole también huevo, ¿por qué? Porque echamos pues el pollo deshilachado, claro. pero echamos hilachas de pollo yeah, y no okay. Entonces, un lo más. adecuado sería que cuando yo como ají de gallina, no le ponga arroz, porque Exacto, le estoy poniendo porque papita. porque ya le estoy poniendo papa, porque ya le estoy poniendo la crema, entonces es yeah, en ese yeah. caso tendríamos pues nuestras verduras, el ají de gallina y el huevito con el pollo para completar so. mi plato saludable y el agua que siempre va a acompañar. Ajá, sí. Siempre, entonces, eh, recordar que hay que ponerle algo de ensalada, Tiene algo que, de verdurita. Y cuanto más grandes somos, más verduras tienen uh -huh. que ir. En cambio, cuando somos más chicos, en realidad lo importante es que no pues, la, la el lechuga, tomate, pepino, es más que todo verduras para los adultos. Ay, para ya, los, ya, para chicos, los niños. verduras cocidas, ya. en una pequeña porción, porque uh -huh. lo importante es que ellos se vayan familiarizando y que toda la vida escojan también Ay, Ese par que yo tengo en mi casa, ese par de terremotos, solo come zanahoria, no quieren o, comer otra cosa. Poquito a poquito. Sábado, de entonces, verdad, sí. acá también ya. lo que tenemos son otros tipos de... Tenemos que escoger colores, ya. porque también los colores van a dar una buena carga de micronutrientes, antioxidantes y van a defendernos. Tendríamos que escoger tres porciones de frutas en el día. Uh -huh. Si no, después en almuerzo y cena, porque nosotros no tenemos esa costumbre, uh -huh. en el desayuno y en las medias comidas, en la lonchera, siempre la fruta. Esta de aquí es muy importante, esta combinación que nos has traído, betarraga y rabanito. rabanito. ¿Cuánto puede ayudarme esto a una alimentación quizás, no sé, si es que es más sana, es más diurética no, en realidad al final van a ayudar a mejorar el intestino y que nosotros también podamos evacuar uh -huh. y otras funciones de nuestro cuerpo, el hecho de que lo podamos consumir en almuerzo y cena ya hace un gran impacto en la alimentación pero en realidad la gente a veces ni pasó una verdura por hoy o si estaba claro, en el guiso claro. lo importante es que sí esté presente dentro del plato. Bueno y aquí por ejemplo la beterraga es muy usada en la ensalada rusa pero no hay que ponerle mayonesa pues ¿no? En o buscamos un menos porción porque ya. a veces mezcla un poquito la mayonesa con leche entonces podríamos claro. tener ahí un ya. pequeño un niño, solamente un limoncito un limón, con aceite una de oliva, cosa muy de deli también, ¿no? Uh, uh, este de aquí es uno de mis favoritos. Y el pimiento tiene una gran cantidad de vitamina C, o sea, no solo es la vitamina canta. C en la mandarina, yeah. en la naranja, sino también en los pimientos, el, que son excelentes alimentos cardioprotectores. Es interesante que lo hayas traído, por ejemplo, yo te cuento, y ahí le doy un alitip a, a mis seguidores también en las redes, yo consumo mucho quion incluso en agua, pongo quion, pepinillo, limón, y hago mi agua de tiempo, Yo eso tomo todo el día. Es que tiene un gran impacto antiinflamatorio ¿qué pasa con el exceso de grasa? el exceso de grasa también es proinflamatorio o sea termina empeorando otras condiciones de salud y ese es el problema de la, del exceso de grasa uh -huh. en cambio el poder consumir el quión no solo en las preparaciones sino también en agua de tiempo ayuda a este efecto desinflamatorio que puede hacer que tu cuerpo funcione mejor y también sientas más energía, uh -huh. que no quiere decir que el guión me dé energía sino claro. que al final proporciona algunos micronutrientes para que tu cuerpo funcione mejor. Consumir palta, por ejemplo yo puedo decir, ok, ¿no? como ensalada o como vegetales me como una palta entera ¿sería correcto? Ya, ese es otro tema la palta es un muy buen alimento pero la cantidad es importante la, el consumo va por un tercio a la mitad entonces el consumirse una palta entera, por más buena que sea, es un exceso también energético. Un tercio máximo, la mitad, entonces uh -huh. de palta. No Exacto. podemos abusar. Y en cuanto a las frutas, pues siempre tenerlas en casa. Tenerlas ¿no? en casa. Cuando a quieres la un mano. postrecito, mejor que estar preparando, pues un arroz con leche que está lleno de azúcar, podría ser una fruta. Que sea parte de tu día a día, porque tampoco es como obligar. Y no quiere decir que no podamos comer postre nunca, sino que tiene que haber un equilibrio. Siempre le digo a los pacientes escojan sus batallas, porque uh -huh. uno sabe que va a compartir con la familia. Alguna comida energética y eso está bien porque uh -huh. nos estamos reuniendo todos a la mesa. Pero si tú ya sabes que el fin de semana vas a tener tal o cual evento, pues claro. durante las semanas tratas de mejorar tus elecciones. Perfecto. Tres verduras eh, tres eh, porciones de fruta en el día. Tres para que podamos mantener cubrir micronutrientes. Uh -huh, y dos desayuno, porciones de verdura. Más... En el almuerzo y la, y cena, la cena de preferencia. Muy bien. Y eso va a ayudar a que uno no consumamos tanto exceso de energía, no se acumule este exceso de grasa en mis arterias, prevenir Y diabetes, si tengo así ansiedad por comer algo, ¿qué me recomiendas? Yeah. ¿Una fruta? Dice que la fruta de noche no ayuda. Es que hay que identificar la ansiedad, porque a veces la ansiedad es solo porque no hemos consumido suficientes líquidos yeah. o no estamos durmiendo bien ¿Qué o hay mucho estrés. ¿Fruta o agua? primero agua, ya. luego veo si es sed. ya. luego voy a ver de consumir, si sigo, si sigo tendría que ver qué hora del día es ya. porque qué tal que tengo ansiedad y son las 2 las de la tarde y no almuerzo, eso no es ansiedad, ah, es obvio, que es no, has, no has llegado a comer, claro. pero lo que pasa normalmente en las tardes con el tema de la ansiedad es cómo podemos escoger una fruta, frutos secos, porque también la frutita sola no me va claro, a llenar, o sea, okay, no es la fruta, entiendo, los frutos pues, secos o algún Muy tipo bien. de barra de cereal, acompañar de líquido y si seguimos con ansiedad y estamos viendo que no lo podemos manejar, entonces ya tenemos que ver también con otros profesiones. Katherine, muchísimas gracias por haber venido al programa y traernos esta alternativa. Entonces ya lo saben, hay que aprender a comer bien, no hay que matarnos de hambre, Exacto, ¿no es cierto? Y no hay que buscar bajar rápido ah, de peso. Así es, Esto todo tiene el día que ser poco. aprender a ¿Dónde comer. ¿Dónde pueden encontrarse, Katherine, para tener más consejos como el que nos has dado en esta en la mañana. revista? Salud en casa, que siempre ponemos consejos, y en Nutri.tiva, donde también hay mucha información de nutrición para que podamos seguir aprendiendo a comer. Nutri.Tiva, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Katherine. Gracias.